Ando de mala comanda diciendo bro Si me levanté más fuerte que el día anterior El tiempo ha pasado Diferencia te lo marco, oh. tiempo ya pasó, oh. y esto no cambió, no Nací siendo nadie, nadie será como yo, yo seguiré arriba, arriba, arriba como Mike Y como en el cole nene, me cago en lo que digas Volveremos a los tiempos donde estábamos en la high Donde no había esta mierda porque estaba todo nice Como si me importara lo que tú hablaras Son puras pavadas, eso lo sé como cagas, entiende mi brada No quiero tu drama, escucha bien yeah. Aleja tu drama Que escucharte a ti no me va a dar lana Mucho menos me va a quitar las ganas Aunque eso ya no importa, no importa Porque estamos bien, haciendo un flow Que tú quisieras nunca mira bien bien lo que pasa afuera por eso detente en tu lengua de cera anda en la cancha fiera quiero verse y te toleran lo que hable, lo que dice, lo que pienses de mí me tienes sin cuidado broda no me sé ni tú ni andamos como el coneo, seguimos en nuestro pic. ya lloramos tanto ahora te dejamos de reír sabes que estamos mejor desde que no importa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 Así soy yo ey, ángel grey, ay, ay, Red and white